Hola mis queridos amigos y dada la ocasión vamos a preparar unas deliciosas damas con una preparación bastante sencilla y tenemos acá los ingredientes que vamos a utilizar son 40 gramos de margarina puede ser margarina o manteca vegetal en mi caso voy a usar margarina 50 gramos de mantequilla un huevo mediano 3 gramos de sal 145 ml de leche 315 gramos de harina todo uso y 15 gramos de levadura seca. Llevamos la leche a ebullición por un minuto. Luego bajamos del fuego y la dejamos reposar y que quede a una temperatura aproximada de 30 grados. Con la leche, a una temperatura de 30 grados aproximada agregamos 20 gramos de azúcar que son dos cucharadas y la levadura revolvemos muy bien Y dejamos que se disuelva la levadura y haga su efecto a unos 10-15 minutos. Añadimos la mezcla de la levadura. Vemos, añadimos un huevo, añadimos el azúcar restante. Puede ser con un batidor, con una paleta, como se les haga más práctico. la harina cernida añadimos la sal revolvemos mezclamos nos falta una parte de la harina todavía En mi caso yo estoy colocando la harina en dos partes para que me quede mejor la mezcla. Ya esto queda a gusto de cada quien. Si desean hacerlo, eh, un, una sola parte o en dos partes. Mezclo nuevamente. Dejamos la masa en reposo unos 20 minutos hasta que se humedezca debidamente la harina. Dados los 20 minutos espolvoreamos harina en la mesa de trabajo. Una vez volcada la masa en la mesa, con la mesa espolvoreada de harina, comenzamos a amasar. Si ustedes tienen amasadora, pueden amasar allí su masa. Yo lo hago manual. Y demoraré aproximadamente unos 12-15 minutos. Ahora agregamos el resto de la mantequilla y seguimos amasando. La colocamos en el bol limpio y seco, la dejamos reposar para ver su crecimiento, la tapamos y la dejamos que repose el tiempo que sea necesario hasta que duplique o triplique su tamaño. y estiramos la masa con un centímetro de grosor luego que la tenemos ya estirada comenzamos a hacer los cortes yo los voy a hacer con un tarrito de aluminio eh, que tiene de 8 centímetros aproximadamente de diámetro voy a hacer el corte voy a cortar la parte del centro. Esto es de 2 centímetros, 2 centímetros y medio aproximadamente. Luego que tenemos las donitas ya cortadas, las retiramos de acá y las pasamos a una bandeja. reposar unos minutos y así crecieron nuestras donas ahora las llevamos al sartén con aceite para freír y acá tenemos el aceite calentando para colocar las donitas Probamos con un poquito, con un poquito de masa para saber si ya está a temperatura para colocar las donas. Está calentando, esperamos que esté más caliente. Como ya está suficientemente caliente como para freír las donas, comenzamos a colocar las donitas. Con mucho cuidado se voltean las donitas y una vez que estén doraditas, se retiran del fuego. Y así quedaron las donas. Bañadas en chocolate, rellenas con crema pastelera y decoradas con chispitas de colores. Un delicioso postre. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego